Viceministro Osvaldo Jauregui, bienvenido a Parte y Contraparte. Buenas noches. Adriana, buenas noches. Qué gusto estar acá para poder compartir eh, todas estas inquietudes del trabajo que estamos realizando en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y eh, a tus órdenes. Pero bueno, eh, mis son muchos micro y pequeños empresarios que nos están siguiendo y que están preocupados por la situación económica. Están preocupados porque sus empresas no están siendo reactivadas en este momento de coronavirus. ¿Qué se va a hacer por ellos? ¿Qué, qué, qué crédito les van a dar? A ver, eh, hemos explicado en, en el transcurso de, de, de la semana, hemos estado trabajando, como tú eh, has podido ver en, en la nota que en, previa, el, eh, el Ministerio de Economía y Finanzas, a la cabeza del licenciado Parada, ha, eh, ha desarrollado un, un, un, un dos alternativas de financiamiento a las empresas. Una que está vinculada fundamentalmente a lo que habíamos abordado, el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, que van a, eh, vamos a canalizar a través de entidades de crédito, de microcrédito, en el eh, eh, 1.500 millones de bolivianos en créditos, con una tasa pequeña, la tasa que estipula la norma como, como tasa de interés regulada, que oscila entre el 6 y el 11.5%. Los beneficiarios de este programa especial son las micro, pequeñas y medianas empresas, los créditos van a ser otorgados por los bancos PYMES, las instituciones financieras de desarrollo, las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades financieras de vivienda. Todos estos recursos van a ser canalizados a través de un programa de segundo piso del Banco de Desarrollo Productivo. Este, este programa tiene el objeto de eh, encontrarle algunas eh, alternativas a 720.000 personas que son clientes de, estos, de estas entidades de intermediación financiera, las, las IDFs, las cooperativas, los bancos PYMES y las, eh, las entidades de financiamiento de la vivienda. El, eh, la metodología para poder eh, distribuir estos recursos de una manera homogénea en el, en, en, en, en el territorio lo va a determinar la ASFI a través de una ponderación del número de prestatarios que tiene cada una de estas entidades de intermediación, su monto de cartera, su capacidad de colocación y fundamentalmente los puntos de atención financiera. Estos, eh, esta, esta medida de distribución de los recursos que la va a regular la ASFI tiene el objeto, como te decía, de una distribución homogénea en el territorio. Perfecto. Eh, viceministro, entonces estos créditos blandos van a ser de fácil acceso para estos micro y pequeños empresarios. O sea, no les van a pedir requisitos amplios como les pedían antes. El, el, único, el único requisito es de que eh, lo soliciten a su entidad de intermediación financiera. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una relación eh, eh, con, con la entidad de intermediación financiera que están vinculadas a más de 100 entidades financieras como te comentaba y ellos bueno, lo podrán solicitar de manera directa y el, el crédito ha de ser otorgado de una manera bastante sencilla bastante fácil esperamos que en 48 horas desde la eh, entrega de la solicitud pudieran ser desembolsados estos créditos viceministro llama? Eh ¿Y se va a hacer algún plan de reactivación de estas micropequeñas empresas? Es decir, poder absorber los productos que ellos tienen para ayudarlos a reactivar. El Estado podría hacer esto? Bueno, hoy estamos trabajando fundamentalmente en lo que se conoce en economía como la demanda. Estamos tratando de inyectar recursos a la, al, al, al, al mercado financiero, a las empresas, a las personas a través de los bonos, el pago de las de las. De, de las de las normales pensiones que paga el Tesoro General de la Nación, las AFPs, el Senasir, el, el sistema integral de pensiones. El, entonces estamos trabajando, en, hemos trabajado todo este tiempo en cómo inyectamos recursos a la demanda y creo que hemos tenido éxito, tú lo has manifestado, los números son elocuentes, tenemos en este momento el... Un, un, una inyección de, de, de, entre el 1 de abril y el, y el 24 de abril de 1.117 millones de bolivianos que han sido cancelados, puestos en las manos de, de, de las personas a través de estos bonos especiales, renta dignidad, pago de rentas del Senasir, las pensiones del Seguro Integral de Pensiones. Por tanto, hemos realizado 2.8 millones de pagos ...lo que muestra de que la logística que se había diseñado originalmente ha funcionado... ...seguramente hay algunas personas que todavía no han logrado, que han habido algunos problemas... ...pero creemos que esa es la menor parte, que son las excepciones, las personas que no cuentan con la documentación... ...que han tenido problemas, les pedimos mil disculpas por las molestias... Pero estamos seguros que en los próximos tres meses, todas las personas que están vinculadas a cada uno de, los, de las bonificaciones, como de las rentas, van a poder recibir eh, sin mayor problema estos recursos. Viceministro tenemos una pregunta que nos envía la gente al 720-34-234. Vamos a la pregunta. Buenas noches, ¿qué pasa con las empresas pequeñas donde sus trabajadores no están afiliados a las AFPs? ¿No podrán tener este préstamo? ¿Qué se le responde, viceministro? Bueno, eh, pa, para empezar hay que, hay que dividir en dos el, el, el, el tema. Lo que estamos manifestando es el programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que es un, un, un apoyo a estas iniciativas de producción que hay en el mercado, que estaban funcionando antes de habernos eh, sometido a la cuarentena. ...y que necesitan una inyección de recursos para poderse reactivar, para prepararse cuando se levante la cuarentena. Pero también hemos, eh, hemos desarrollado un programa que está vinculado al apoyo, al empleo y a la estabilidad laboral. En este programa, el Tesoro General de la Nación ha destinado 2.000 millones de bolivianos... ...que tiene el objeto de, eh, de entregar recursos a través de un crédito blando con una tasa de interés muy pequeña, en cualquier entidad financiera, con el objeto de apoyar el pago, entregarles una parte de la liquidez para el pago de los salarios. Este, este, este plan, que está vinculado a un crédito para el fortalecimiento de la estabilidad laboral, tiene, eh, tiene el, como, como lo decía el decreto, tiene el objeto de, eh, de darle a las empresas... Eh, estos recursos, si cumplen dos condiciones, que sean empresas legalmente establecidas y que sus trabajadores estén registrados en el, en el, seguro, en el sistema integral de pensiones, vale decir, en las AFPs. El, eh, el monto que se les va a otorgar es de 8.488 bolivianos por trabajador, que eso representa dos salarios mínimos por dos meses consecutivos y tendrán estos créditos un plazo de hasta 18 meses de plazo con seis meses de gracia. Entonces, las condiciones de este otro crédito que está vinculado al, al general de la población, al general de las empresas más bien, para el apoyo del pago de salarios. En relación a tu pregunta, indudablemente, todos estos recursos tienen que ser canalizados de una manera bastante efectiva, rápida, que llegue al, al prestatario, cuando lo necesita y por tanto está diseñado que eh, los prestatarios cumpliendo estos dos requisitos básicos se acerquen a una entidad financiera, cualquiera sea, pueden ser bancos o pueden ser empresas de microcrédito y o, eh, presentar su planilla de, de, de salarios y les van a otorgar este, este crédito sin mayor trámite. Eh, bueno, tenemos una pregunta más al 720 34, -2 -34. Tengo una pequeña empresa, ¿podré ser beneficiado si tengo crédito en otra entidad financiera? Eh, esta es una buena pregunta, viceministro. Como te digo, eh, hemos, hemos determinado, se ha, se ha diseñado, eh, se ha modelado todo el comportamiento del sistema financiero y los únicos requisitos que existen en el caso del programa de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral, el requisito es que sean entidades, empresas... ...que es legalmente establecidas y que sus trabajadores estén afiliados al, al, a una de las AFPs. Estos son los dos requisitos, no hay ningún otro requisito, si tienen otro crédito, si están endeudados con otra entidad de crédito... ...no tiene, no, no, no va a evitar de que la, la, eh, los recursos lleguen a las empresas. Perfecto, esa es muy buena pregunta. Diego, me decías que te llegó una pregunta. Bueno, me llega una pregunta de mi amigo José... La verdad yo no puedo ser muy explícito en esto, pero dice yo solo tengo NIT y debo al banco mi hipoteca por el departamento y estoy obviamente en mora. Sin embargo, preciso dinero como consultor en comunicación y en publicidad. ¿Qué debo presentar? Solo tengo factura y hace dos años que no facturo. No sé si es, no sé si, si, si va con el punto, pero me parece. Me parece necesario preguntarlo, ¿no? Bueno, el, el, el tema, eh, muchas veces las personas eh, se preocupan porque eh, no, no encajan en la, en, en, en la modelación que se pudiera haber hecho de las empresas. Como te digo, Diego, gusto saludarte. El, el tema es de que una persona, como la del amigo que, que, que, que manda la, la, la pregunta, que, que, que, que está legalmente constituido, que tiene una empresa constituida y que él como, como el trabajador de su propia empresa cotiza a la, al seguro integral de pensiones, al, al sistema integral de pensiones, eh, va a poder acceder al, al, al crédito. Perfecto, bueno, muy claro. viceministro. Gracias, gracias por haber estado en parte y contraparte. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.